Negocio con la sanidad, jugar con la salud de los que quieres, pero estamos enfrente... ¡Bai, bai! bye. Bye, <laughs> bye. ¿Se de ¿Onguí? Ya campaña en Ardilla y ahí, añada en Ayadacao, Faltada, vaya, me indican energía para ver de eh? ué. O en Ayadacao ahora indican, era que usted coza en Indarraguean. Está bueno, hemen, jende asco. Es que casco. Bueno, eh, mi aquí en así, bañoleno, garrante chuada, eh, aipatzea, eh zeraiden gertatzen gure gizartean eta oroitzea atzo e, Orion gerdatutako erelketa matxista. E, gure babesik e, beroena familiarentzat, lagunentzat, oriotar guztientzat eta argi eta garbi esan dugu e, patriarkatuak banan banan akatzen ari gaituela eta horrekin bukatu bar dugula. Eta bueno, es evidente, el patriarcado nos está matando poco a poco, una a una, y, la de, y, lo, y el asesinato machista de ayer en Orio hay que condenarlo con todas las sin, eh, sin medias tintas. Hay que condenarlo sí o sí, y ni una más, ni una menos, mesedez. <risa> bueno, Gaúr, eto etorrigea. Gipuzkoaren barre Barne caldea eta gaur gustatuko litzerake ba ingurumenari baitare pixka piska bat hitz eh? Ingurumena hain garrantzitsua baita gure biziraupenerako, gure hondarearen babeserako eta azken batean gizarte, bueno, Gipuzkoaren eh ere erebait definitzen duelako neurri oso handi batean. Ehm, guk e, urteak daramatzago esanez Em, um, trantsizio ekologiko bat egin behartzela. Lehen bai egin behartzela eta ja berandu zela. E, de adieraz dezue guztiek esaten ziguten berandu gainbiltzala eta aldaketa klimatikoa hemen gizanekala eta gure bizimodua, dua e, gure biziraupena opena kinkalarrian jartzen ari zela. E, eta orain badirudi, eh Eusko Jaurlaritza entzundula reclamación erreklamazioa amarkadetan, eh, mundu guztiak, jende asko, egin duenea entzundula, eta horain, ba, txak berdea jarri du eusko jarlaritzak, ea eta peseek, eta bain, korrik eta presaka, ari dira saiatzen, bueno, esaten dute, trantzizio ekologiko batekin nahi dutela, baina, esan dezakegu, trantzizio energetiko baina ekologikoa ez dela. E, eta, bueno, eta ari geikusten, ari, ari direla egiten modu desordenatuan, inolako antuelakuntzari gabe. ...gure ingurumenaren... ...calteraco... ...eta, hemen... ...piscabat, azaldu ...me gustaría detenerme... ...en el tema del medio ambiente también... ...poner sobre la mesa lo que ha ocurrido... ...recientemente, el mismo día... ...que se convocaban elecciones... ¿no? Eh, ...la aprobación inicial... ...del plan territorial sectorial... ...en el Parlamento Vasco... Eh, ...nada más y nada menos que 45 días... ...para alegaciones... ...claro, 45 días en los que... Todas sabemos, porque estamos aquí mismo precisamente, que los ayuntamientos están en pleno proceso de, de cambio, eh, que los gobiernos municipales van a tardar cierto tiempo en conformarse, que eh, el periodo de alegaciones no es suficiente y que es, cuando menos, eh, una práctica eh, políticamente cuestionable el haberlo hecho de esta manera. Eh, es más… Me gustaría aquí, eh, más allá de decir, eh, porque el PNV ahora dice, que serán flexibles. Bueno, yo les digo, y esto todo el mundo lo sabe, que no nos tomen el pelo, porque lo que vale... Es lo que vale jurídicamente y jurídicamente es lo que está publicado en el Boletín Oficial del País Vasco y son 45 días. Aquí no vale la flexibilidad, igual es que pretenden ser flexibles con sus amigos y con algunos colegas y con algunos clientes y tal vez con algún ayuntamiento suyo. Pero con el resto, que no esperen que el Gobierno Vasco, que el PNV ahora de repente se ponga generoso porque no lo ha hecho en 40 años, no lo va a hacer ahora. Lo que sí va a hacer es hipotecar nuestro futuro medioambiental y además… En la táctica política, que puede ser que lo consideren táctica política, se han pasado, y esto se puede calificar de mala fe, porque esto es mala fe política. Bueno, y además es que hay que poner sobre la mesa que el medio ambiente y todo el mundo, incluido, supongo que en Sabine Echea asumen que es importantísimo. Es bueno, baina va egiten dute, ba, badakigu, beren negocio el burua, que es tela mugarik, eta gurguk ondarea kikusten ditugun lekuan, beraien negozio aukera kikusten dituztela. Eh, sabemos que el PNV y el PSE pues, tienen esta, esta mala manía o, o costumbre de que allí donde el resto vemos bienes naturales, eh, ellos ven productos con los que pueden hacer negocio. Eh, lo vemos también con el agua. El aire, las eólicas no dejan de ser una manera de mercantilizar el viento también, a costa de vender nuestros montes. Eh, lo hacen sistemáticamente, es su manera de gobernar. Y también sabemos que los 40 años que llevan gobernando, llevan extendiendo un modelo mercantilista que no le hace ninguna ayuda al medio ambiente. Es más, llevan 40 años apostando solo por el gas. Hasta, hace, ante, hasta anteayer pretendían el fracking, desarrollar un proyecto de fracking en Subijana y se les ha parado gracias a la ley de cambio climático aprobada y empujada por nuestro espacio en el Gobierno de coalición. Porque si no, a saber lo que estaría pasando ahora mismo en Subijana. Entonces, ahora que no vengan y se pongan de verdes y pretendan que decirnos que lo que quieren es una transición ecológica cuando no es así. <risa> eh, nosotras sí, nosotras apostamos por una transición ecológica como llevamos reivindicando. Desde que nacimos, desde que existimos y desde que vemos que el modelo al que nos llevan nos llevan a un futuro sin futuro. Eh, lo reivindicamos y, además, decimos que hay que hacerlo de manera ordenada, que hay que hacerlo teniendo en cuenta nuestro medio ambiente, que no podemos hipotecar, como pretenden, nuestro medio ambiente y nuestra biodiversidad, para cederles nuestros montes al oligopolio para que haga negocio. Y extienda también eh, con las energías renovables su campo de mercado, su cota de mercado. Porque eso es todo de lo que va es esto de cuánta energía van a producir y a qué precio la van a vender. Eh, Nosotras decimos no, decimos claramente, hay que hacer transición ordenada, ordena tu verdad, guretor que es una hacienda hipoteca tu esdugo, eta etagure, biodiversitatea, Está ¡Guré, que es daude, salgay! Nuestros montes no están en venta, por mucho que el PNV y el PSE les quieran poner el letrero de se vende. No, lo vamos a tolerar y lo vamos a parar. Es que ricasco. Y ahora sí voy a dar palabra a Oroiz Zaguirre, nuestra candidata aquí para concejalía, para Zumárraga, para pelear por lo que es de todas, que es la fuerza de lo público. Es que ricasco. racha León Denoy, Eta Esquerri Casco, Onera, etortzeagatik. Oroiza Girrenais, Verde Aquecuo, Alderdi Eta Zumárraga Có, Autaga y Serrenda, en parte Arzendut En primer lugar, quiero mostrar mi alegría porque en Zumárraga las fuerzas verdes y de izquierdas hemos sido capaces de conformar una lista electoral común. Es importante que la gente del pueblo pueda ver que somos capaces de juntarnos para defender propuestas dirigidas a construir una Zumárraga más justa y sostenible. Desde la candidatura El Carrequín creemos firmemente que las políticas verdes son útiles para mejorar nuestras vidas y la economía de nuestro pueblo. Pero también tenemos claro que el PNV en Guipúzcoa y el PSE en Zumárraga son especialistas en vendernos como verdes y sostenibles propuestas que nada tienen que ver con la defensa del medio ambiente, sino todo lo contrario. Lo realmente verde es aumentar los espacios verdes del pueblo en lugar de poner cada día más cemento. Sabemos que el cambio climático nos traerá olas de calor como las del año pasado. Por lo tanto, es momento de adaptar nuestras calles, plazas y parques para prevenir las consecuencias. En Zumárraga es el momento de plantar más árboles, no de talar los que ya hay. Es el momento de cubrir las zonas de juegos, de hacer parques más frescos y menos artificiales, modificando los parques para tener parques sostenibles con el con elementos naturales, tales como la arena, el agua y la madera, que además de enfriar, permitan enseñar a los niños y niñas valores y principios de respeto hacia la naturaleza y que consigue que los niños y niñas tengan mejor salud física y mental y desarrollen una mayor creatividad. Lo realmente verde también es producir energía renovable en los tejados de nuestras casas y de nuestras empresas y no en grandes parques eólicos que ocupan los montes que son de todos y de todas. Como ha dicho antes mi compañera, los montes son de todos y el carrequín vamos a... Desde el Carrequín vamos a decir muy claro que son nuestros montes, no su negocio. Pero sobre todo vamos a informar a la ciudadanía de cómo deben actuar para ahorrar energía o para crear sus propias comunidades energéticas. La energía tiene, tiene que estar en manos de las personas y de las empresas, no en poder de las grandes multinacionales que aumentan sus beneficios a nuestra costa. Quisiera terminar mi intervención hablando sobre los animales de compañía, esos fieles compañeros de muchas personas que viven, que viven en nuestro municipio. Desde el Carrequín defendemos su bienestar y su cuidado, pero queremos ir más allá. Cuando nuestros animales de compañía mueran, nos gustaría que sus dueños y dueñas tuvieran un lugar donde darles una despedida digna. Y por eso vamos a seguir planteando que se cree un columbario público al que llevan los restos de los animales de compañía censados en nuestro municipio. Geureon da energía garria tagarria guk-geuk sortzea, guztionkaleak eta parkeak egokitzea klima aldaketaren eragina murrizteko, horiek dira gure proposan minak zumarra gau betzeko. Ideia hauek eta beste asko gauzatu alizateko, Gatorre Maiaratzaren ogeita boscatu Boskatu Berde, Boskatu Elkarrekin. Y <totipas> ahora... Doy paso a mi compañera Inés Benítez, que espero que sea la, la alcaldesa de Zumárraga. Es que ricas que yo Lile Chaco da zurekin hoy, aldiz Surequín, Vega, Renaldís, A Chaldeón. A Chaldeo, y Ita, Esquerri, Cascó, Etorcha, Gatic. Gracias a los compañeros y compañeras de la coalición. Como hizo Oroich, es un orgullo presentarnos de esta manera en Zumárraga. Y gracias por acercaros hasta Zumárraga. Especialmente a mis compas de Esquerra, Nicha, por vuestro apoyo y confianza en estos cuatro años. A la vieja guardia, que está por ahí, os veo: Vita, Charro, Maroto. Y, como no, a mi familia que cada día estoy más orgullosa de caminar a vuestro lado. Kobikaldiak agerian utzi zuen zerbitzu publikoek giza bizitzarako funtseskoa dena bermatzeko duten garrantzia. Horren ondoren eta Ukrainako gerrak ekarri zituen albo kalteen ondorioz, elkarrekin zumarragak hainbat proposamen aurkeztu ditu lau urte hauetan. Zumagarra zumarragatarren bizitza hobetzeko balio desaten. Guisarte berriz anac, empleo a, eragín cortazun energético a... ...eta ingurumen aren babesa aspí Pero el PSE no ha sido serio ni ha demostrado rigor político en ningún momento... ...rechazando todas y cada una de nuestras propuestas... ...y en ocasiones llegando incluso a hacer las suyas... ...diciéndonos que estaban en ello cuando no era así. Desde el Carrequín Zumárraga siempre hemos estado a la altura de las circunstancias... ...sobre todo en la pandemia... Nadie nos va a venir a definir como el bloque del no. Señor Asensio, que le pongan a usted los vídeos de los plenos y vea usted mismo quiénes son los únicos que se han opuesto y quiénes hemos apoyado proyectos necesarios para el municipio. No venga a darnos lecciones a nosotros. Hágalo, por favor, dentro de su partido. Nosotros siempre hemos defendido lo mejor para el municipio que la gestión directa de los servicios públicos debe ser la norma para prestar servicios que son de responsabilidad pública y no como sucede ahora en Zumárraga, subcontratando la gestión del agua, el SAD o la limpieza viaria. El servicio del agua gestionado por Acuarbe, que pertenece al Grupo Suez, y cuyo contrato se supone que finalizaba en diciembre de 2021, pero aún seguimos con la licitación, eh, ante este vencimiento... Eh, desde el CARRE 15 Marraga, propusimos la creación de una comisión político-técnica que determinase la forma más sostenible y eficiente de gestionar los servicios de abastecimiento del agua, en la que participásemos los y las representantes políticas como el personal técnico. Así, de manera conjunta y con una información técnica, valorásemos la oportunidad de recuperar la gestión directa de los servicios. Proponíamos, por entender que era la forma más sostenible, crear una entidad pública empresarial local desde el carrequín siempre hemos apostado por lo público nadie nos va a venir a dar lecciones en esta lucha pero hasta ahora nadie en el municipio había puesto sobre la mesa esta cuestión cuando nosotros lo habíamos hecho una en cudea que está privatua ausotarenchad garestiaago y satenaridad sum mácoar en empresa verac un eco chicuchiago cobracen urrechuri servicio veragatic Eta Legaspin, Suseneco Cudea Ketá, Aukera Tudenes, Zumárraga en baño, Euneco Guchiago, Ordain Senda. Actualmente, y tras varias denuncias a los pliegos en la nueva licitación, se le quiere adjudicar la gestión a Global Omnium, donde su presidente se encuentra inmerso en litigios de malversación. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así, señores del PSOE? Zumárraga es nuestro pueblo, no vuestro negocio. Por eso, desde el Carrequín y entre otras cosas, trabajaremos y defenderemos la gestión directa de los servicios públicos, contribuyendo así a que se presten con mayor calidad y que sean más eficaces, revirtiendo los beneficios en el pueblo y en mejores condiciones para los trabajadores, creando empresas públicas que gestionen el servicio del agua y el de ayuda a domicilio. Pondremos a las personas y sus necesidades en el centro de las políticas públicas, creando más políticas de inclusión social, Favoreceremos el acceso a una vivienda digna incrementando el parque público de alquiler en el municipio. Llevamos toda la legislatura cuatro años pidiendo un inventario de vivienda para favorecer el alquiler. Tokiko empleo duina sortu eta programa txeko programak abian con Urriac bultzatuko ditugu. Batesere, gazte eta en artean. Auso el eratzen lagunduko dugu. Errita recudala en eravaki etan parte archeco, elementuigisa y sandaitesen. Trabajar porque todas las políticas locales se hagan desde una perspectiva feminista más justa para todas. Promoveremos políticas de salud y cuidados con centros de salud y residencias públicas, reconociendo cómo se merece el trabajo de las cuidadoras y personal sociosanitario. Urbiltas un eco-política que guiñes, gure udale rietan, visi ver hasta et tartus Defender los derechos de la población migrada, con especial reconocimiento a todas esas mujeres cuidadoras migrantes que ven mermados sus derechos laborales para salir adelante. Luchar por el cambio climático. Lucharemos por el cambio climático impulsando la creación de más espacios verdes en nuestros barrios con zonas de bajas emisiones para mejorar, como antes ha dicho Oroitz, la salud y el bienestar de nuestros vecinos, apoyando la implantación de aquellas empresas respetuosas con el medio ambiente, es decir, cero emisiones, y que generen empleo estable y de calidad. En el Carrequín no queremos ni Plastic Energy ni ninguna incineradora. Betty, Escatu y Sandy Tugu, Escual de Arenchat, Garranchichuak eta invertio público baina horiek zorrostazunez, Sunés, eta el buru aquí behar egin Enplego duina dueña, eta economía irán curra zor Pero Plastic Energy no es nada de esto. Y por ello queremos hacer saber a los y las tu marragatarras nuestro más absoluto rechazo hacia el proyecto que el PSE de Gipuzkoa y más en concreto el PSE de Zumárraga, quieren instalar en medio del municipio. Recordemos que la planta estaría a menos de 500 metros de un colegio y a otro tanto, otros 400-500 metros del hospital general. Una incineradora o una planta de clena y de quema de plástico como es Plástica Energy, aunque el PSE nos quiera vender lo contrario. Desde el Carrequín somos bien conocedores de cuál es el proceso real de la fábrica, y no creemos que se trate de ningún avance en materia medioambiental. Conocemos bien las, las empresas con sede en Andalucía. La de Alcalá de Guadaira se encuentra a cuatro kilómetros de núcleo urbano, sujeta a suelo de tipo 3, que no le, que no le permitiría acercarse más. Y aquí en Zumárraga pretenden que desayunemos cada mañana con emisiones de gases a la atmósfera, emisiones que se consideran contaminantes y perjudiciales para la salud de nuestra y de nuestros hijos, como el CO2, el SO2 o los fluoruros. El tipo de plástico que se quema, es un, que es un tipo específico como las bolsas de plástico, que tardan en descomponer. ¿Dónde va a sacar zumárraga tantas bolsas? Si estas empresas en Andalucía, aun teniendo cientos de invernaderos cerca, no dejan de recibir plástico de varias partes del Estado, entre ellas eh, Valencia y Madrid. Además, convertir plásticos en combustible para su incineración parece ser contradictorio para los objetivos de la economía circular, adoptados por la Unión Europea en el año 2015, cuya meta es seguir utilizando los recursos durante tanto tiempo como sea posible y exige que los envases de plásticos sean reutilizables y reciclables. Aurka gaudenok, frogatu behar dugu, erritan erantzat, onarte dela, zentsugabekeria hori, eta neurriak hartu behar ditugu, enpresa horren jarduera eragosteko. Epe laburrean, hogei doi doitamar pertsonentzako gehienez, enplegua sortuko du. Eta epe luzera, zumarraga, estatuko beste erdiaren eta Frantziako ausati baten sabortegi bihurtuko delarik etagure eta semea Lavengan, Gaisota Zun, Larria, queraginés. ¿Queremos eso para el bien común del municipio? ¿Es necesario acaso que Zumárraga siga atada a empresas privadas sin valorar otras posibilidades? ¿Tiene Zumárraga que seguir enriqueciendo a estas empresas en perjuicio de su ciudadanía? La ciudadanía de Zumárraga y otros municipios tendríamos que poder elegir libre y democráticamente cómo administramos los servicios municipales, que la ciudadanía pueda elegir cómo quiere que se gestione el agua y los demás recursos en su pueblo. Nosotras y nosotros en el Carrequín Zumárraga lo tenemos claro. Es nuestro pueblo, no su negocio. Cuidar lo cercano es defender lo público. Necesitamos un Zumárraga más justo, más social y feminista para todas. El cambio es posible y desde el Carrequín vamos a seguir trabajando porque así sea. Compañeros y compañeras, os esperamos el 28 de mayo para un Zumárraga mejor. Es Esquerri Cascó. Y ahora le doy paso a mi compañero y amigo Iñigo Martínez. Bueno, a León, Lenny que está en la izquierda que mate a M. Negotegati, que está en la que está en la izquierda, que está que en la izquierda, que un en duela, zenbat urte egon nintzen hemen lehenengo aldia eta, ba, justu autobusan etorri horri nintzen bilbotik, haizu e, zen ere gazte komunizatako kolektiboa sortzeko, eta hemen gaur, bai horatzean eta bai ora horrean, inbeste hor bilera horietan, zegoen inbeste jendea hemen ikustea, ba, postasunez betetzen nau. Ben ikusten dut. Ikusten dut, noski... Gure Betty, gure alkatea izango sango unai orbegozo, Iker Cabrera, Naira Cabrera, Benidí egongo Congo de la Baitareta, gure Alcate Gallá, Inés Benítez, es que el de Casco, es Casco Baitare, Isabeli hemen gati que Baitare, José Joséla hemen negote gati, que es Casco Baitare, pa eman suave jendeari, oroitz agirre eta Nosqui, Gure, Aldo, Nagusi Gaya, Miren, Echeves, Que ricasco. Casco, Baitaré, Sir, Arrego, un placer y un honor compartir plaza y acto contigo. Ayer Izquierda Unida sacó o publicó, mejor dicho, un vídeo en redes sociales animando ¿no? a, pues, a todos los compañeros y compañeras de la organización y a todos los compañeros y compañeras de las distintas coaliciones que se presentan a lo largo y ancho de, del Estado. ¿no? En ese vídeo veíamos como una compañera de un municipio indeterminado daba el paso y decidía presentarse a unas elecciones municipales. Se la ve en ese vídeo preparando una campaña con lo que tenemos que son nuestras manos, preparando esa campaña electoral. En ese vídeo también se oyen mensajes de su familia, de sus amigos y también se oyen mensajes de su pareja. Y se oye un mensaje final que hoy, pues quizás con este tiempo, pues viene al cuento, que es esos momentos duros que no son los que se emiten por televisión de que, bueno, pues estamos cansados, llegan la flaqueza, llegan el desánimo y hay una voz que dice acuérdate de eso por lo que estás participando en política, acuérdate de qué cosas te dan tanta rabia y acuérdate también de las alternativas que tenemos para acabar con esa rabia. Y yo me acordé de, de, muchísima, de muchísima gente de esta coalición, de los distintos partidos que formamos esta coalición, pero viniendo hoy aquí a Zumárraga y ayer preparando esta, esta intervención, pues me acordé, lo tengo que decir, me acordé de Inés, una compañera valiente, una compañera que no ha parado estos cuatro años de acompañar todas y cada una de las luchas que se dan en el municipio la de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, la lucha de los trabajadores municipales, todas y cada una de las luchas que se dan en materia laboral. Cómo no, todas y cada una de las manifestaciones que se han hecho para evitar y pedir que se reabra con todos los servicios el punto de atención continuada, es decir, el punto de la sanidad pública. También la lucha contra ese peaje de la autovía y, cómo no, esa lucha por la municipalización ...del agua y seguramente muchas de las peleas que se han dado en este municipio... ...que probablemente no han tenido eco más allá o que a mí se me hayan olvidado... ...en este momento y también lo mismo que hace Inés asumiendo esta, esta cabeza... ...lo hace el resto de la candidatura en Zumárraga y el resto de la candidatura... ...en todos y, y cada uno de los pueblos en Quipuzcoa, en Vizcaya y en Araba... ...y también hay que decirlo, en este pueblo la lucha por... El mantenimiento de los puestos de trabajo tiene un nombre y un apellido que es ArcelorMittal y la lucha que esta organización, que esta coalición dio en aquellos años. Ita baidare, leen le, Inesek en moduan, baidare Noski Astero Astero pensionistek egiten ditusten mobilizasibetan. Orda gurizaira, gurizaira lokazan se 15 da. Etal lokazori Gure institution moquetan ustea. Ese es nuestro ADN. Llenarnos de barro en las movilizaciones y manchar de barro la moqueta de las instituciones. Dejar huella en las mismas. Estos son los conflictos del día a día y nuestra implicación en los mismos es nuestra mejor carta de presentación, qué mejor carta de presentación pueden tener Inés Oroijt y el resto de compañeros y compañeras en la candidatura que es su compromiso con todas y cada una de las causas del municipio. Eskerrik asko Inés, Inés Eskerrik asko equipo Osoari. Eta compromiso hori biari ikusi gogoi da ere osakidetzako langileak dereitu duten greba orokorra eta mobilizazioetan. Urrengo egunetan mobilizazio ez beteko dira euskadiko kaleak eta hor el koalizioko koalisioko alderdi eta kide guztiok egongo gara gure defentza, publikoaren gure defentza ere manifestazioan adierazten orresegatik kanpainoetan publikatasunaren indarra zit egiten ari gara gudeaketa zuzena ...eta públicoa, servitzuan, servitzuaren... ...eta servitzuen calitatea bermatzen duelako. Eta baitare servitzuoyek prestatzen dituzten... ...eo servitzuoyeta lan egiten duten... ...langilen, lan baldintzak bermatzen dituelako. Por eso defendemos la gestión directa del Servicio de Ayuda a Domicilio... ...aquí y en todos los municipios de Euskadi. Por eso defendemos la gestión directa y también del agua. ¿Cómo puede ser...? Que Zumarraga sea uno de los municipios de Guipúzcoa con el agua más cara. Por eso defendemos la gestión pública y directa y unas tarifas también justas. Eta empleo, eta garapen económicoa defendatzen dugunez. Azkerengo, ya betetan, asko, inezek ere, horretas eh, itsegindu. Asko itsegiten ari da Zumarragan, eta Gipúzcoan, Zumarragan nahi, eh, Plastik Energia jarri nahi duten empresa horri buruz. El Partido Socialista nos dice que es como una planta de reciclaje, nos dice que es como una planta de generación eléctrica. No sé si os acordáis de, una, de un anuncio de una marca de coches alemana que decía, aquello dice, ya sabéis que si te dicen que es como un golf, no es un golf, si te dicen que es como un golf... No es un golf. Por tanto, si nos dicen que es como una planta de reciclaje, sabemos que lo que nos quieren plantar aquí es una incineradora como una cacha. Eso es lo que el Partido Socialista de Euskadi, en Guipúzcoa, quiere poner. Una incineradora y una, genera una generadora de un combustible fósil que ni necesitamos ni queremos. Eso es lo que quieren y eso es lo que nosotros no queremos. Su vieta en Rx gerequín el es dute naikorik. Hau da, zuen ekonomia zirkularra eta zuen garapen jasangarria, ba hozen eta bai, esaten dugu, esaten diogu alderdi sozialista di iraganako proiekturik ez ditugula nahi, ez tumarlagan ez inon. ...porque sí, es nuestro pueblo... ...Zumáslaga también es nuestro pueblo... ...y no es el negocio de unos pocos... ...menos proyectos caducos... ...y contaminantes... ...menos pines de la Agenda 2030 en la solapa... ...y más políticas reales contra el cambio climático... ...por todo esto... ...a Serrano y a Asensio... ...el candidato a diputado general del Partido Socialista... ...por eso... ...nos acusan de ser del frente del no... ...pero se equivocan... ...ya lo ha dicho Inés muy bien decimos que no nos gusta este proyecto, que no queremos hipotecar el futuro de los habitantes de Zumarraga, que no queremos tampoco las formas de gobernar este ayuntamiento que ha tenido el alcalde Serrano y que ni es innovador este proyecto y que ni es innovador tampoco sus formas de gobernar, sus formas de gobernar en contra de todos y cada uno de los partidos de la oposición y que si sí es tan innovador para conseguir que se haya unido toda la oposición, pues tan bueno no será para este municipio, porque el Carrequín, lejos de ser el frente del no, es el frente del sí, el frente del sí al futuro, de respetar nuestro entorno, de las medidas valientes contra el cambio climático y por una transición ecológica con justicia social, porque sí vuelve a ser nuestro medio ambiente y no su negocio horrela lan egiten dugu Elkarrikin koalizioan. Gure programetan, gure programan siniesten dugunok, ez dugu behar, ez dugu behar mitinik, ez dugu behar oiukarik egin, ez dugu behar Horrelako gauzak. Gure ideiak planteatzen ditugu, besten ideiakin kontra jartzen ditugu, idea bat bestearekin kontra jartzen dugu, eta beresiki, gure eredura, gure ezenplua kontra jartzen dugu gainontzekoen ereduarekin, eta hori, gaur, hemen, Zumárraga, Cerrano, heredu Caduco, Arequín contra Harchen Dugu. Como decía Anguita, los y las que estamos convencidos no tenemos que chillar, no tenemos que usar malas formas como estas que acabamos de denunciar del actual alcalde de Zumárraga, pero sí que batallamos de frente, batallamos al choque, batallamos idea contra idea, discurso contra discurso, propuesta contra propuesta y eso es lo que hacemos. Eso es lo que ha hecho Inés en estos cuatro años, lo que esperemos que haga Inés y muchas más compañeras que van a entrar en este ayuntamiento para darle la vuelta y para acabar con tantos y tantos años de gobierno caciquil del Partido Socialista de Euskadi. Verés, ánimo a Asco Gustioy, campaña neta en Codú, vuelta a Mango Diego Inqueste y vuelta a Mango Diego Asquelen Gurte Mai Ta vuelta mango de U, Zumárlagari, Eta Etaurrengo, Toscundetan, Baitare, Euskadiri, Veras. Ánimo, es que Eta, placerla, placer handia da niretzat. es un placer presentar en esta plaza hoy en Zumárlaga y antes de que empiece a llover a nuestra compañera y portavoz federal, Sira Rego. Es que Amigas, amigos, es una alegría y un orgullo estar en Zumárraga apoyando a Inés. Ya lo ha dicho Íñigo, Inés es como Olivia, la protagonista del spot de Izquierda Unida, de esas personas que creen que merece la pena y que se atreven a dar un paso al frente para defender los intereses de la gente común, nuestra gente, en las calles, pero también en las instituciones. Es un orgullo estar aquí. Inés, apoyándote. Yo vengo también del municipalismo y soy perfectamente consciente de lo complicado que es y también de lo gratificante que supone trabajar en tu pueblo, donde la gente, que somos un poquito idealistas, pero que queremos cambiar el mundo, podemos poner en práctica nuestro modelo de sociedad. Aquí, es precisamente donde las políticas y los programas inciden de forma directa en nuestros vecinos y vecinas, en la gente que nos importa. Por eso decimos que cuidamos lo cercano. Nosotras defendemos el proyecto que pretende y pelea construir una vida buena, una buena vida para todos y para todas. Eso significa que nuestra gente, nuestros candidatos y nuestras candidatas están allí donde hay que defender y ampliar los servicios públicos, porque solo con servicios públicos de calidad se asegura que todos, que todas y, sobre todo, los que menos tienen, tengan derecho a sanidad y a educación de calidad, a cuidados, al deporte, al ocio. Se asegura que nuestras niñas y niños, gracias a la educación pública, tengan las mismas oportunidades y puedan elegir con libertad e igualdad lo que quieren ser de mayores. Que tengamos centros de atención primaria abiertos 24 horas al día en nuestros barrios y en nuestros municipios. Que nuestros mayores tengan garantizado un sistema público de cuidados que nuestras jóvenes piensen en su futuro como algo alcanzable, porque puedan tener trabajos dignos y porque puedan acceder a una vivienda en condiciones sin dejarse la vida para pagar el alquiler. Por eso sabemos y por eso decimos que los servicios públicos nos aseguran derechos y reducen la desigualdad. Por eso decimos que todo el poder para lo público. Cuidamos lo cercano cuando proponemos soluciones desde lo local a los grandes retos como el cambio climático. Es desde lo local desde donde también nos hacemos ser resistentes frente a ello. Medidas que pasan por reforzar el transporte público colectivo, por impulsar iniciativas vinculadas a las energías renovables como las comunidades energéticas, como que el espacio público sea para las personas y no para los coches, protegiendo nuestra biodiversidad, defendiendo un uso del agua público y responsable y justo, promoviendo el comercio y la producción locales y, por supuesto, cambiando nuestro modelo productivo. Cuidamos lo cercano cuando peleamos por romper la soledad y crear comunidad, precisamente porque los odiadores profesionales, los negacionistas de derechos, los que exaltan en miedo, buscan que nos sintamos aisladas, que nos sintamos solas. Nos quieren pequeñitas, pequeñas. Y claro que las cosas no están bien. La crisis sanitaria, la infracción derivada de la guerra o la certeza de que el cambio climático es una realidad. Ahí está todo eso. Pero no es verdad que la única salida sea la que nos cuentan algunas teles o las que repiten con, con un mantra esos odiadores profesionales. Desde la izquierda sabemos que cuando la gente trabajadora dialoga, se entiende, coopera y se organiza, hay un horizonte de esperanza y es en lo cercano y en lo local donde es más sencillo que eso suceda, donde eso es posible. Cuidar, Cuidar lo cercano, en definitiva, es ampliar derechos, ensanchar democracia reforzar lazos comunitarios, defender la diversidad, amar a quien queramos y como queramos y, por supuesto, hoy, en el día contra la lgtbi -fobia, condenar rotundamente la agresión homófoba y racista en Villabona. Termino porque empiezo a estar un poco congelada también aquí. Quiero terminar... Pidiendo, por supuesto, el voto para Inés y para todas las compañeras y compañeros del Carrequín que creen que merece la pena luchar para que tengamos una buena vida. Ánimo y alegría. Arriba las que luchan.